Buenas tardes, mi nombre es Norma García, soy la encargada del segmento de Artes Gráficas eh, en Xerox para Colombia y aquí en Andigráfica les estamos presentando una nueva prensa que se llama Xerox Irides. Es una prensa digital eh, que permite imprimir a seis colores en una sola pasada. Esos seis colores eh, son presupuesto el CMYK tradicional y dos colores adicionales que pueden ser o el blanco, o el dorado, o el plateado, o un brillo digital. Eh, se pueden poner como base o como acabado de la pieza de impresión, lo que resulta en impresiones mucho más impactantes y de mayor eh, valor percibido.